Buenos días, somos Alberto y Antíe y volvemos un día más que a sección non se No se estresen. En el vídeo de la semana pasada estuvimos hablando de los hijas, como parte de una serie de vídeos sobre la diversidad el mundo. Esta semana pasamos de India a México. Hoy vamos a hablar de las mujeres. Son personas que nacieron en cuerpos de hombre pero que no se identifican como tal Considéranse un tercero género más per todas las mujeres pero no como a ellas es decir, no son ni hombres ni mujeres, son mujeres tradicionalmente, las mujeres no se consideraban homosexuales, trans o travestis sino que tenían una identidad cambiante no entraban dentro de, ningún, de ninguna categoría o colectivo LGTBIQ ¿por qué? por seus aspectos regionales y locales ¿De dónde viven las musas? ¿Sabedelo? La verdad que tengo un nombre bastante raro, ¿vale? Así que si me equivoco no me... no me matedes. Viven en Juchitán de Zaragoza, en no el sudeste del estado de Oaxaca. Mostramos vos aquí un mapa para que vos situedes en México, ¿vale? Y somos 6% de la población total del lugar. Y ahora la pregunta del público. ¿Sabedes cuál es su origen histórica? Sí, tío, de fondo. No, no, no sales, no, ya digo yo. Hay una lenda zapoteca que nos dice que cuando su patrón, San Vicente, paseaba con tres sacos de gran, un que era un saco de gran masculino, un saco de gran femenino y un saco de gran mixto, cuando llegó a Juchitán, rompió el sitio saco mixto, creándose osmuches. Por otro lado, en México, es una sociedad muy tradicional, con unos un roles sociales muy marcados. Las mujeres siguen encargándose del trabajo doméstico y de la crianza, y además tienen que echar a o matrimonio. Por otro lado, los hombres no tienen por qué echar a irse, por lo que sé que, común, que, generalmente, son las mujeres quienes inician sexualmente los hombres. Y ahora estaré después preguntando, sí, vale, Alberto, falantes de mujeres, Femenino y de hombres. ¿Y qué hay de las mujeres? Las mujeres asumen un rol femenino, son las que se encargarán de cuidar los pais cuando éstos sean mayores y de cuidado doméstico. ¿Por qué pasa esto? Porque a pesar de esa suposta aceptación que tienen en la sociedad en la que viven, prohíbese el eh, matrimonio, prohíbese ter tener relaciones de pareja. Bueno, más que prohibir si está muy mal visto, dice que son por temas higiénicos, pero bueno, al final es una homofobia subyacente bastante evidente. Así que bueno, elas quedarán a casa y cuidarán dos pais. O destino que ellos esperan, a su edad. Último, vamos a hablar de las velas, que son las festas tradicionales en las que se genera o patrón de región. En este caso, las musis, la década de 70 crearon a sus propias velas. Aquí te desoce nome, un nombre, un nombre muy largo, a mi memoria no anda para tanto. Y bueno, toda la ciudad y son unas grandísimas festas en las que incluso se escolla a Reina de las Muches. Van todas traseadas y es una diversión para todo el mundo. Por eso hay quien las compara que a Café de Orgullo Gay. Esperamos que os gustara este vídeo. Si tenéis alguna pregunta, dejad en los comentarios. Si os gustó, dadle ya like y suscribídenos.